Según marca el diario ABC Color, la radio más potente del país pasa a ser oficialmente del Grupo AZ, propietaria del diario ABC Color y de ABC TV, en una operación sin precedentes en la historia del grupo comandado por Aldo Zucolillo. En un contacto telefónico de la citada radio con el gerente de relaciones institucionales del subsidio diario, Rufo Medina, aclaró que Cardinal seguirá siendo la misma de siempre. Además acotó que habrá adaptaciones al edificio AZ donde se montará el estudio radiofónico y varios estudios de televisión en sus redacciones impresa y digital.